Bienvenido a Flora del Antiguo. El clima y la geografía característica del delta del Nilo eran muy favorables para la vegetación Muchas de estas plantas servían como sustento para los habitantes y también para comerciar El flujo estacional del Nilo permitió a Egipto ser autosuficiente durante siglos probablemente la planta más útil era el papiro esta variedad de juncia crecía abundantemente en las orillas del nilo conocida por su uso como papel los antiguos egipcios la utilizaban para hacer muchas otras cosas como cuerdas sandalias y esterillas en dibujos y relieves se pueden ver barcas papiriformes hechas con la planta y utilizadas en ceremonias rituales A lo largo del Nilo crecían muchos tipos de árboles, como palmeras datileras, algarrobos y tamariscos. El primer árbol frutal cultivado fue la higuera, seguido del manzano, el granado y finalmente el olivo, ya en la época del Imperio Nuevo. El cultivo del mango fue resultado de su importación tardía desde Asia en la Edad Media. Algunos árboles se asociaban a los dioses como la acacia con Horus Las divinidades Thoth y Seshat se representaban inscribiendo el reinado del rey en un árbol del género Persea El sicomoro estaba conectado con la diosa Iset patrona del ritual de la vida